Joel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, denunció este martes la ola de asaltos en la zona universitaria de la UAS, recinto San Francisco de Macorís. No solamente la las de la universidad, sino eh, el, a lo interno de la universidad han sucedido ya varios atracos a estudiantes. Tenemos que eh, la pasada semana hubo un atraco ahí eh, dentro, en el área del parqueo cuando llegaba a la asociación estudiante de estudiantes de de Ranchito y fueron atracados varios estudiantes en ese espacio. Pero el domingo, en la puerta principal aquí del edificio A, entrando, ahí también fueron atracados tres estudiantes que, estaban, que realizan su monográfico en la Universidad. Advierte la dirección del recinto, debe tomar medidas urgentes para frenar la situación que impera. Y esto pasa sin que la seguridad diga nada al interno de la universidad. Nosotros lo que le hemos estado expresando, señor director, de que es hora de que aquí se ponga una mayor seguridad para que eh, lo que viene, tanto estudiantes como profesor y empleado, tengan un poquito de tranquilidad con esta ola de traco que está, se está asustando en estos momentos alrededor de la universidad y decir que al interno de la universidad es que han pasado con sus últimos hechos en los últimos días. Entonces en ese sentido nosotros le seguimos al señor director de que se disponga de más personas de seguridad y que la Policía Nacional aumente su patrullaje, tanto por la parte de atrás de la universidad como también por la parte frontal para que eh, brinden un poquito más de seguridad a nuestros estudiantes, a los profesores y a los empleados de esta universidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.